curso de fisiopatología, yo les voy a hablar, eh, voy a darle énfasis precisamente en esa parte, eh, cuáles son los procesos fisiológicos que están ocurriendo mal, cómo ocurren a nivel celular. ¿ya? No obstante eso, yo les voy a hablar de, de otras enfermedades neurodegenerativas que les voy a dar un poco de contexto clínico, ¿ya? porque eh, si bien es cierto, independiente de cuál va a ser, va a ser vuestro futuro profesional, eh, eh, está declarado en su perfil de que ustedes algo van a conocer del mundo clínico. Así que es importante que se familiaricen un poco con los términos clínicos, con los, la enfermedad propiamente tal, fuera de los detalles de biología celular y esas cosas que vamos a conocer. ¿ya? Entonces, en esta clase en particular les voy a hablar de la... Eh, demencia senil tipo alzheimer o DSTA antes simplemente se le llamaba alzheimer ahora se, se ocupa se, un término un poco más amplio ya en, en el entendido de que había muchas demencias seniles que eran tratadas como alzheimer y no lo eran y es mucho alzheimer que eran tratados como demencia senil y no, no eran eso, entonces deben tener un aspecto un poco más amplio dentro de lo que cae el, la fisiopatología en particular que vamos a ver de la enfermedad de Alzheimer ¿ya? entonces eh, el día de hoy vamos a hablar un poco de la descripción clínica de la neuropatología, lo que podemos observar a nivel de la neurona la fisiopatología, que es cuáles son los procesos a nivel celular que están funcionando mal, y algunas hipótesis eh, que se están manejando el día de hoy de cuál es la causa. Un poco, prevalencia e y, y impacto de esta enfermedad de tipo Alzheimer. Eh, la enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia en personas mayores de 65 años. ¿ya? Afecta al 10% de las personas mayores de 65. Y fíjense este dato, y el 50% de los mayores de 85 años, ¿cuál es la expectativa de vida actual en Chile? ¿Alguien lo sabe? No, ustedes son muy jóvenes, no se preocupan de esas cosas, ¿ya? La expectativa actual de vida es de 85 años, ¿ya? Entonces, aquellas personas eh, que probablemente sean ustedes, que alcancen el umbral de los 85 años y lo superen, van a estar en ese escenario en unos cuantos años más, ¿ya? Eh, no tenemos muchas, eh, voy a mostrar algunas cifras de Chile que no, no están actualizadas, pero las que están siempre más al alcance son las de Estados Unidos. Eh, en, si, no me, si no me equivoco, esta estadística es de hace un par de años. Aproximadamente 5 millones de pacientes de, están afectados por Alzheimer en Estados Unidos. Eh, en esa, hace un par de años se calcula que el costo estimado del tratamiento de eso, con todas las externalidades, de lo que es la enfermedad de Alzheimer son 236 mil millones de dólares. O sea, una cantidad astronómica de dinero. ¿ya? Eh, no obstante, eso es interesante recalcar que hay una asociación muy importante de, la, de pacientes, parientes y gente in, eh, interesada en que se hable del tema del, del Alzheimer y que se investigue muy importante que la asociación del alzheimer y si ustedes quieren estadística digamos al día no tienen que ir al ministerio de salud eh, de estados unidos sino que tienen que ir a esta asociación entonces ahí están las estadísticas actualizadas y qué es lo que pasa en estas cifras que son del 2018 del, en esa asociación en, en la sexta causa de muerte en estados unidos y y aquí viene la parte que no es tan tan clara y tan visible que es 16.1 millones de estados estadounidenses brindan atención no remunerada a personas con alzheimer u otro tipo de demencia es una situación que yo estoy seguro que ustedes habrán escuchado y que es muy importante porque no es el problema de la alzheimer probablemente tal de que la persona le dé alzheimer sino que es una enfermedad que demora muchos años en desarrollarse hasta que la persona eh, eh, eh, desarrolle alguna enfermedad social, Alzheimer, que la mate, finalmente, pueden ser muchos años. Y eso está aparejado que habitualmente, y eso pasa tanto en Chile como en Estados Unidos, gente que es del círculo familiar próximo tenga que dejar de lado su vida profesional o su vida laboral y, y de brindarle cuidados a esa persona. Entonces, esto es algo muy común y es algo que tiene un costo enorme para la sociedad. Entonces, cuando hablamos de esos 260 y tantos millones de dólares, tiene que ver con precisamente la, eh, la disminución de fuerza laboral ¿ya? asociado a esta cantidad de gente, que básicamente es la población de Chile. ¿ya? Entonces, para que dimensionemos, o sea, como todo Chile cuidando... A, la, a los enfermos norteamericanos de Alzheimer, esa es la, la situación actual, o sea, es una cuestión terrible, grande. ¿ya? ¿Qué pasa aquí en Chile? ¿Ya? Eh, entonces, no, como dije, no hay muchos datos así a la mano, así fácil de acceder, pero eh, uno hay un, dat, un lugar muy interesante, no solamente para el Alzheimer, que yo les recomiendo visitar, que este, que es el instituto, ¿cómo dice?, para la métrica de la salud y la para la, perdón, para la evaluación de la salud en su métrica claro algo así que es una fundación financiada por Bill Gates ¿ya? y curiosamente allá hay datos hay datos dato, bastante datos acerca de Chile entonces aquí por ejemplo este, ellos lo presentan gráficamente y estas son las muertes en Chile en, de mayores de 70 años en el año 1990, dentro de todo por acá, en este cuadrito que está acá abajo, el 5,6% del total de las muertes es por Alzheimer. Eso es en el año 1990. Ahora nos saltamos al año 2016 y el mayor de 70 años es un 9% del total, o sea, aumentó prácticamente al doble. ¿ya? la cantidad de muertes relativa al alzheimer fíjense que también hay otras cosas un poco ocultas, aquí está otra enfermedad neurodegenerativa importante, hay un chiquitito Parkinson, de lo cual vamos a hablar en su momento y acá también aumentó la cantidad del Parkinson ¿Ya? ahora, ¿cómo estamos a nivel latinoamericano? usando los, la misma base de datos comparativamente aquí están las mismas cifras para Chile, en Argentina por ejemplo otro país grande en eh, 1990 era el 5,4 por ciento en 2016 6,9 por ciento aumentó así pero no una cosa que diga uy qué drástico en méxico también eh, aumentó de 1990 otro país grande a cerca del 10 por sea una tendencia a nivel latinoamericano aquellos países que tienen más crecimiento y chile eh, eh, eh, Chile hasta la estadística del año anterior lideraba Latinoamérica ahora lo está como pueden ver aquí el año 2016 lo, lo superó levemente eh, México ¿ya? Y, y, es, y es un poco curioso porque la expectativa de vida en eh, México no es tan alta como en Chile o sea, el factor de riesgo principal curiosamente eh, no es que no sé vivamos al lado del de la refinería de cobre, de las ventanas o cosas de ese estilo, sino que tiene que ver principalmente con la edad. Entonces, el factor de riesgo más importante eh, para enfermedades del tipo como el Alzheimer es la edad. Es eh, tener una población envejecida, porque es algo que está asociado a la edad. ¿eh? Entonces, es algo que no podemos escapar mucho. Eh, tiene ciertos efectos positivos inculcar la vida saludable, qué sé yo, pero es algo que va a estar eh, permanente y estar presente de manera permanente eh, en nuestro país en los próximos años. Entonces, los aspectos clínicos, aquí es donde está yo, lo que yo les decía, esta progresión. Aquí tengo un poco mezclado español con inglés, sorry. ¿ya? El, eh, este es un cuadro súper general de cómo progresa el aspecto clínico del Alzheimer desde eh, los primeros síntomas de tipo cognitivo. Este es, un, este es un, una especie de escala eh, clínica que se utiliza para catalogar en qué nivel de Alzheimer está la persona, o de, perdón, de habilidades, eh, de habilidades cognitivas. Y eh, lo que me interesa es que pongan atención aquí la cantidad de años. Desde que pueda ocurrir la muerte hasta, hasta la gran proporción de pacientes que ha muerto pueden ser perfectamente nueve años. O sea, tú tienes nueve años una persona en esa situación. ¿ya? Y donde están, eh, como, esta, eh, como este gráfico eh, norteamericano, digamos, que, insisto, es un poco distinta a la situación que tenemos acá, Fíjense aquí lo que dice, dice nursing home placement, significa que al abuelito lo llevan a una casa de retiro. Ahora, eso no es tan frecuente acá, ya. está empezando a pasar. De hecho, no hemos, no hemos enterado de situaciones de abandono de abuelitos en casas de, re, de retiro. ¿ya? Y eh, donde el manejo donde el manejo de, de pacientes se vuelve ya más complicado en esta etapa de que aparecen problemas conductuales. Entonces, en, eh, en esta presentación hay una serie de videos que explican mucho mejor que yo el, la, la parte clínica del, del Alzheimer. Así que me voy a saltar un poco esto para que se los dejo como tarea. Si alguno me envía eh, su email, le puedo enviar el, el PDF de esto, ¿ya? Y hacen clic ahí y lo llevan al, al video YouTube ¿Ya? entonces eh, por el lado clínico hay no sabemos eh, al igual que la enfermedad de Parkinson que otra enfermedad más complicada que vamos a ver eh, no hay una causa única de Alzheimer ¿Ya? Eh, yo sé que ustedes ah, han, hablado, ah, o sea, han escuchado de que la salme tiene que ver con la acumulación de la famosa proteína amiloide, por ejemplo, eh, pero eso no es eso no es un solo, esa es una de las características, pero es discutible hasta el día de hoy si es la causa principal que genera los problemas a nivel de las células que mueren producto de la acumulación de esto. No, eso no, es, no es, una es una hipótesis más, ¿ya? Hoy por hoy. Entonces, la forma más común de Alzheimer, como dice aquí, es conocida como el Alzheimer de esporádico o de inicio tardío, que es el que nosotros hablábamos al principio de que era más prevalente a edad avanzada. ¿ya? Pero como dice aquí, hay varios factores de riesgo que han identificado eh, y que pueden interactuar entre sí para dar cuenta de este tipo de Alzheimer. Entonces, un factor de riesgo de tipo genético es eh, mutación en un gen que pertenece a la apolipoproteína E, que es una, una proteína que se produce en astrocito, que tiene que ver principalmente con transporte de lípido. ¿ya? También tiene que ver con, eh, con remoción también de proteína amiloide. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver un poco más tarde, aquí estoy como mencionando los actores. Claro, y, hay una, y hay una un tipo de Alzheimer que se llama Alzheimer de tipo familiar, ¿ya? que es el que tiene la prevalencia más baja y que tiene un inicio muy temprano, de los 30 a los 60 años, muy temprano digamos en, en términos de, de edad, y que... Eh, eh, se supone que está expresado como un patrón de herencia en la familia, eh, de, se hereda de tipo genético. ¿ya? Entonces, como pueden ver, el panorama no es tan claro que haya, las causas genéticas estén muy claras al respecto. ¿ya? Entonces, vamos a ver un poco la neuropatología, que es lo que uno ve en un cerebro que está siendo afectado por Alzheimer. ¿ya? Este es un, un cerebro, un corte coronal de cerebro de un paciente que falleció de Alzheimer. Lo primero que llama la atención es la reducción notable de volumen celular. En un cerebro normal eh, tenemos esta, estas cavidades que son los ventrículos, que son eh, pequeñas, pero aquí aparecen muy expandidas. Y aquí en esta zona en particular hay un gran hoyo, dos grandes agujeros que no son ventrículos, sino que en esa zona eh, se aloja una estructura que es el hipocampo. Ustedes tuvieron biofísica, ¿verdad? Pero seguramente ahí el profesor Bernardo Morales les habló de la plasticidad sináptica y ciertos fenómenos que tienen que ver con la memoria y el aprendizaje. ¿Ya? Resulta que la estructura eh, fundamental donde ocurre eso la etapa inicial de la adquisición de la memoria de aprendizaje del hipocampo y está ubicado ahí y es la primera estructura que se ve afectada eh, en términos neurodegenerativos por el Alzheimer como el hipocampo tiene que ver con la consolidación de la memoria lo que, lo que suele pasar lo que se describe es que los individuos que tienen Alzheimer tienen dificultad para adquirir memorias nuevas ¿Ya? Eso podríamos decir que una especie de amnesia anterógrada, es decir, que no, lo que ocurre de aquí en adelante es difícil que lo aprendan. ¿ya? No obstante, mantienen por bastante tiempo los recuerdos que de sus experiencias pasadas y después... Y, y las zonas que tienen que ver con esas memorias de más larga duración, que son zonas que tienen que ver con la corteza que está en este otro lado, son las que son afectadas más tardíamente. Entonces, por eso que eh, los enfermos de Alzheimer, eh, uno de los recuerdos que son los casi los últimos que olvidan son quienes son sus hijos, por ejemplo. ¿Ya? Un recuerdo que uno pensaría que está sumamente arraigado porque no es una cosa simplemente intelectual. Te fijas, hay un lazo emocional de una historia de vida. Eh, la gente que relata que está al cuidado de, de gente con Alzheimer dice que lo más difícil es, es cuidar a alguien que puede identificar que, que tú eres una persona benéfica para ella porque lo cuida, lo tratas bien, pero que es incapaz de identificar que tú eres su hijo o hija. ¿Ya? Entonces, esa es una me imagino yo que es una de las más terrible de, de la enfermedad, ¿ya? porque se produce una pérdida de la identidad, la otra persona ya no es tu padre o tu madre, en términos de la interacción que hay con la persona. Entonces, a nivel de las anormalidades que eh, hay en un cerebro eh, que ha sido afectado por el Alzheimer, podemos encontrar lo siguiente, la atrofia cerebral, esta disminución del volumen celular, como ya dijimos, material extracelular llamado placas de amiloide, del cual vamos a hablar en detalle, anormalidades en el citoesqueleto, llamados ovillos neurofibrilares, esto digamos es eh, problemas a nivel extracelular y esto a nivel intracelular, la acumulación de estos llamados ovillos neurofibrilares que ya vamos a ver, y también hay un cierto problema con la irrigación del cerebro, lo que se llama una angiopatía, ¿ya? Eh, que está relacionada con la acumulación de las placas de melody. Esto es como se ve un, eh, un trozo de cerebro. Eh, Esta es una caricatura. Aquí tenemos una neurona. Aquí están eh, los ovillos, neurofibrilares o aquí está puesto en inglés como tangles ¿ya? que están a nivel intracelular aquí están estas acumulaciones de esta proteína la alfa-beta-amiloide que ya vamos a hablar un poco de ello y aquí es como se si vería en un corte histológico teñido y estas acumulaciones grandes tienen si estas placas extracelulares y estas acumulaciones intracelulares siguiendo más o menos la forma de una neurona a nivel de la corteza serían estos ovillos neurofibrilares. Entonces, aquí hay como un doble, doble marcaje de, esta, eh, de estas anormalidades. Por aquí está marcado el cuerpo celular, Nos se alcanza a ver la estructura de la neurona completa, el cuerpo celular de una neurona saludable, como dice ahí. ¿ya? Entonces, tenemos este montón de anormalidades en un cerebro enfermo de Alzheimer en términos de la progresión eh, eh, aparentemente los eh, las, las placas eh, los ovillos neurofibrilares y las placas no se distribuyen de manera homogénea en el cerebro entonces lo que sabemos hoy por hoy que en la medida que progresa la enfermedad, las placas seniles tienden como a acumularse en torno en toda la corteza. No obstante, los ovillos neurofibrilares tienden a acumularse más en la zona cercana al hipocampo. ¿ya? Eh, eso ha llegado a pensar de que tal vez la progresión de la enfermedad sea primero tener ovillos y después tener placas y que las placas es como una consecuencia más tardía del hecho de que tuviste el primero ovillo. Eso es una hipótesis que, está, que es totalmente discutible, digamos. Ya vamos a ver eh, cuáles son las dos miradas que hay al respecto. Esto fue descrito eh, por este señor, el cual le dio el nombre al, a la enfermedad, que se llama el señor alemán, que se llama Alois Alzheimer, ¿ya?, y estos son los como, primeros dibujos, a ver, aquí nos dice la fecha, sí, dice alrededor de 19, 1911, fíjense que es bastante antiguo que se conoce esto, y que él analizó cerebro de eh, gente que tenía demencia, ¿ya? y realizó esas, esos dibujos del, eh, que fue encontrando en los cortes de los cerebros. Él tuvo un discípulo italiano, parece que los italianos son mejores para esto del diseño, del dibujo, ¿ya? Que hizo mejores dibujos, digamos, que aquí digamos, ese es el maestro, este, el estudiante, y que hizo un trabajo mucho más completo en, en dibujar lo, los colores. De bacán. Obviamente, no había cámaras fotográficas para tomarle foto al cerebro. entonces Este, este discípulo, Gaetano Perusini, se dedicó a hacer dibujos de todas estas estructuras que encontraba en, en cerebros de pacientes que sabían que habían tenido episodios de demencia senil. ¿ya? Y bueno, esto simplemente va a mostrar lo mismo que vimos hace un, un rato, pero eh, los, estos ovillos, eh, perdón, no, y estas placas de amiloide, contiene una concentración de una proteína que... Eh, en términos generales se llaman los beta-amiloides o el otro nombre que se le conoce a esta acumulación de, de un péptido de 42 aminoácidos se le llama el alfa-beta-42, eh, la proteína alfa-beta-42. ¿Por qué? Porque vamos a ver luego de dónde viene esto. ¿ya? Entonces, respecto al Alzheimer, podemos decir que existen como dos hipótesis, dos explicaciones al respecto del, de qué cosa es primero y qué cosa o qué cosa es después entonces a eso los vamos a referir como lo, las dos hipótesis, la hipótesis del beta-amiloide, al cual yo voy a llamar los baptistas y los que dicen que es más importante la proteína tau a los cuales yo voy, los voy a llamar los tautistas ¿ya? ¿Qué quieren decir estas como dos visiones? Los baptistas dicen que la acumulación de un fragmento de la proteína ameloide eh, lleva a la formación de placa y eso de alguna manera mata las neuronas. ¿ya? No tenemos claro eh, cómo eso mata las neuronas. Por otro lado, los tautistas dicen que la fosforilación de la proteína tau ya aquí ya vamos a ver su función hace que los microtúbulos, eh, eh, se desmantela la estructura de los microtúbulos en los eh, axones de, lo, de las neuronas, o en el citoesqueleto en general, lo que produce problemas en el transporte de neurotransmisores y de sustancias dentro de las células, y eso finalmente mata a la neurona. Entonces, hay algunos problemas, con, con cada, cada hipótesis, digamos, tiene evidencia experimental a favor, pero también tiene en contra. Entonces, analicemos un poco la evidencia. Hay alguna evidencia de caso clínico que muestra que la, la, uno debería pensar que la acumulación de placas amiloides debería ser estar más o menos eh, correlacionada con la progresión de los déficits cognitivos en los pacientes y eso no está para nada claro, no existe una correlación directa ¿ya? existe un número de gente que tiene, eh, no tiene ningún tipo de problema cognitivo aparente pero tiene una gran acumulación de estas placas en el cerebro ¿ya? pero no desarrolla problemas cognitivos ni demencia. Entonces, eso es algo, otro dato que va en contra como de la hipótesis de, de que la cosa fundamental es la acumulación de la proteína eh, beta-ameloide. Se han hecho intentos en modelos animales principalmente de reducir mediante técnicas de inmunoterapia, que es lo lógico que usted con esta eh, altura de conocimiento que tiene, bueno, Necesitamos sacar esa, esa proteína del sistema, ese antígeno, entonces tratémoslos con terapia inmunológica, es decir, anulemos esa proteína. ¿Ya? Se ha hecho intentos de eso y no se ha visto en realidad que de, disminuyendo la cantidad de proteína alfa beta-meloide haya una recuperación o una mejora. ¿Ya? Entonces esas son como la evidencia un poco en contra. De, la, de los eh, baptistas que llaman, de los beta-amiloides de que dicen que lo más importante de es eso eh, estos ovillos por el otro lado los tautistas estos ovillos que se forman eh, no se corre, tampoco no se correlacionan directamente con eh, déficit cognitivo ya. Ah. y sin embargo dice aquí mutaciones en Tau, en la proteína Tau, que tiene que ver con la fosforilación de los microtúbulos, pueden causar lo que se llama demencia frontotemporal, pero no enfermedad de Alzheimer. ¿No? Ojo, fíjense que aquí el nombre es bien particular, demencia frontotemporal, es decir, no tiene que ver con el tema de los recuerdos, sino que tiene que ver con distorsiones de la realidad, de las cosas que tenemos inmediatamente bien, digamos, funcionando en la corteza. ¿ya? Bueno, veamos la, más en detalle a nivel molecular qué es lo que tiene que ver con la hipótesis de la proteína amiloide. La proteína precursora de amiloide es una proteína que se exporta al citoesqueleto. ¿ya? Y, eh, y es, eh, hay una serie de enzimas que se, se pertenecen a una familia que se llama las beta segretasa que lo que hacen es cortar esta proteína precursora de amiloide en varias eh, partes. ¿ya? Eh, durante este proceso, como dice, un fragmento no soluble de la proteína precursora de amiloide, llamado el alfa, fragmento alfa-beta-42, se acumula y, y se deposita fuera de la célula, como está acá entonces ahí está el fragmento alfabeta 42 eh, de alguna manera eh, esa acumulación de esta placa que, gigantesca que se va formando fuera de la, de las células, de las neuronas y que puede demorar años contribuye a la muerte celular y eso no está muy claro por qué se han identificado Mutaciones particulares de, la, de esa secretasa, entre ellas los genes de la presenilina, ¿ya? que eh, están presentes en, en ciertos casos de enfermedad de Alzheimer. ¿ya? La, la gama secretasa está involucrada en muchos procesos que, eh, que eh, tienen que ver con la exportación de proteína ¿ya? y, y tiene múltiples dominios. Y más o menos, ¿cómo ocurre el proceso del siguiente? Que tenemos esta proteína, el, el, la proteína precursora de amiloide, que está anclada en la membrana y está marcado aquí eh, en color distinto en los sitios de corte. ¿ya? Entonces, la enzima que estas son estas secretadas a las presinilinas, lo que hacen es cortar particularmente eh, la, el beta-amiloide, cortarlo en esos dos segmentos. Y esa acumulación de proteína beta-amiloide, eh, como dice acá, es medio como pegajoso, se entiende a acumular y a formar esa, a grupas, esos cúmulos extracelulares. Ahora, en detalle, ¿qué es lo, qué es lo que muestra acá? Que la, precursora proteína, la proteína precursora de amiloide tiene... Estos sitios de corte, el alfa, el beta y el gamma gamma. Entonces, tiene dos maneras de cortar eso. Que es lo que, digamos, la manera de cortar normal, que es cortar en el sitio gamma, ¿ya? Que está ahí. Y genera el fragmento alfa-beta-40. Aquí no sé si nos alcanza a ver el fragmento de 40... Eh, aminoácido que, es un, que se llama que es soluble es decir puede ser procesado y está este fragmento el alfa beta 42 que es que eh, no lo cortó directamente en ese lugar sino que le agregó un par de aminoácidos más y eso hace que sea un fragmento que no, no sea reconocible por proteínas extracelulares y no sea procesado ¿ya? Entonces, básicamente, que hay un problema donde se corta la proteína precursora de amiloide. Y para mayor detalle de esto, está esta animación que también estaba puesta en la presentación que muestra eh, dónde es cortada esta proteína amiloide. ¿ya? Entonces, lo voy a dejar ahí: está el enlace al video YouTube que lo puedan ver. Una, eh, al hipoproteína llamada el ApoE el Apo que está acá en ese, en ese que lo que una de sus funciones por ejemplo es eliminar eh, estos fragmentos alfabeta, eh, este, esto eliminar estos complejos que se van formando agrupados de proteínas beta y una enzima también tiene que ver con el transporte del también tiene que ver con el transporte del, del colesterol el APOE es producido en el en los astrocitos ¿ya? y hay eh, mutaciones en esta enzima que conducen directamente a, a alzheimer por ejemplo hay tres variaciones del APOE el que se llama el APOE 2 3 y el 4 y las mutaciones eh, en, el, en el APOE3 por ejemplo ¿ya? que la mayoría de las mutaciones que son patogénicas cuando del Alzheimer son el 77% y eso implica como dice acá que la frecuencia de Alzheimer de enfermedad de Alzheimer es alrededor del 60% cuando está presente esta mutación ¿ya? entonces si usted se pregunta por algún factor genético y de hecho se han implementado algunos tests para medir esto si alguien tiene eh, esa mutación en particular es muy probable que desarrolle Alzheimer ¿ya? y como dice acá dice, son los estimados de frecuencia de mutación del alelo APOE en población caucásica porque esto varía en grupos en grupos étnicos parece que el grupo caucásico o sea lo de bueno, es que nosotros, nuestros caucásicos son medio mezclados aquí porque no somos caucásicos 100%, o sea, yo no soy caucásico ni por si acaso, pero los de test blanca más de, con ascendencia europea, tienen, tienden a, a tener una mayor presencia de esta mutación para el Alzheimer. ¿Qué pasa con la hipótesis de la proteína Tau? ¿Ya? La proteína Tau es una proteína asociada a microtúbulos, ¿ya? que ahí está, hay un esquema de los microtúbulos, y aquí está, a ver, ah, claro, ahí está la proteína Tau, ¿ya? y ahí están los microtúbulos, y cuando, eh, ustedes saben que eh, hay todo un sistema de transporte vesicular a través de los microtúbulos, ¿ya?, de hecho, el año pasado, no, pas antes pasado, habían animaciones bien bonitas que andaban dando por Facebook, dando vueltas, y también siguen dando vueltas respecto al transporte de vesículas a través de los microtúbulos. Entonces, la proteína Tau es súper importante para que el ensamble de los microtúbulos ocurra de manera correcta. Pero, aparece aparentemente, cuando la, la proteína Tau está hiperfosforilada, eh, el, se produce una especie de desmantelamiento del microtúbulo entonces de esta manera es interrumpido el flujo, por ejemplo en este caso como está ejemplificado acá, el flujo de neurotransmisor entonces deja de funcionar una neurona en, esta, en este caso particular se ha identificado de que eh, cambios en la proteína Tau, a nivel molecular, tienen que ver con algunas mutaciones del el gen MAT, que es el que codifica para la proteína Tau. ¿Ya? Entonces, la, la hipótesis del Tau tiene que ver con eh, una hiperfosforilación de la proteína Tau que forma parte del ensamblaje de los microtúbulos. Bueno, pero también hay otras hipótesis, algunas de ellas bastante interesantes. Este es un esquema así eh, súper general de las hipótesis que hay disponibles. Por acá está de las que ya hemos hablado, de la hipótesis de la proteína Tau, que básicamente es la, el aumento de Tau hiperfosforilado. Por acá está la hipótesis de la placa amiloide, ya, eh, por acá está la hipótesis de que no es un problema la acumulación de eh, parte soluble, tiene que ver con la proteína ApoE3, que como, nos, como está mutada es incapaz de procesar normalmente. La, los eh, péptidos eh, amiloides. También está la mutación de las presinilinas que forman parte del complejo 6 de tasa y que cortan en el lugar equivocado, etc. Hay otra hipótesis más de las cuales no voy a hablar. Pero aquí hay una, una hipótesis en la cual los chilenos deberíamos sentirnos así como súper orgullosos. Resulta que el año que dice, 1900, bueno, antes del año 1993, este señor que hay acá, el señor Eduardo Rojas, de la académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, se hizo la pregunta un poco antes de esta publicación. Bueno, está esta proteína celular estamos fíjense de la época que estoy hablando, o sea, yo ni siquiera había salido de la universidad, yo salí el 96 de la universidad, hace mucho tiempo atrás. Entonces, eh, cuando se empezó a conocer acerca del Alzheimer y la proteína del Alzheimer, él se hizo la siguiente pregunta. Bueno, tal vez eh, la manera en que el, el péptido amiloide mata a la célula sea porque es capaz de formar un agregado en la membrana celular que forma un canal iónico. ¿no? Ustedes recuerdan los canales iónicos que son proteínas transmembranas y él pensó que tal vez... Si se juntaba un cierto grupo de proteínas alfa-beta-amiloides, iba a ser un canal iónico que iba a dejar pasar cosas de manera inespecífica y eso iba a finalmente matar una célula. Bueno, entonces este señor hizo el experimento. ¿Qué experimento hizo? Hizo un experimento bastante elegante, diría yo, utilizando una técnica que se llama de las bicapas artificiales. y qué consiste eso? Que uno tiene una camarita que tiene dos compartimientos. Y uno tiene aquí un electrodo acá y otro electrodo acá. Puede medir flujo de corriente entre estas dos camaritas que están aisladas. Entonces la manera en la cual puedes pasar el corriente aquí es que esto tiene un pequeño hoyito. ¿ya? Un hoyito muy chico que se hace con un alfiler en una superficie de teflón. ¿Qué tiene uno interesante? Que uno puede, eh, como ustedes saben de sus clases de biología celular, si uno tiene un, un montón de fosfolípidos y los tira en el agua, ellos espontáneamente forman membrana, ¿verdad? Forman micelas, que sería como una monocapa, o pueden llegar a formar bicapa espontáneamente. ¿ya? Entonces, él hizo el experimento simple una, con esta técnica, tomó un poco de fosfolípido, con un pincel, uno pinta solito y cuando uno mide la corriente, cuando hay solamente fosfolípido no hay flujo de corriente ¿Ya? entonces era una técnica que se utilizaba en, en, en esa época si uno toma por ejemplo un canal iónico y lo, lo, lo mete en la membrana lo que va a medir es un, un, un pulso de corriente por ejemplo ¿Por qué el canal iónico deja pasar espontáneamente corriente acá? Ok, entonces él, como ustedes pueden imaginarse, lo que hizo fue, tomó proteína amiloide, en esta bicapa artificial, la metió acá y detectó corriente. Entonces él, entusiastamente, como son las cosas de la ciencia, fue el, el pertenecía a una disciplina que se llama biofísica. Entonces él fue y presentó este trabajo en un congreso de biofísica. Entonces me, me han contado por ahí, porque yo, uno no lo vivió y no había, digamos, periodista en esa época interesado, que la primera vez que presentó eso, poco menos que la gente se mató de la risa. ¿Cómo? ¿Cómo mostré eso, eso? Es un artefacto, eso no, no es verdad. Cometiste un error. Entonces luchó mucho por publicar eso, ¿ya? hasta que finalmente lo publicaron en esta revista que es bastante prestigiosa lo, que se llama el PNAS revista norteamericana eh, y eh, recuerdo que hace como cuatro años atrás salió un número especial de la revista Nature recapitulando como las grandes teorías e hipótesis de, acerca de por qué en Alzheimer se morían las neuronas y salió esta ¿Sí? salió un poco la historia de este chileno que no, que no lo habían considerado mucho pero que después se probó que efectivamente el, la proteína meroide tenía la, la potencialidad de formar canales iónicos de manera espontánea y eso podría ser una explicación de por qué se mataba a la neurona ¿no? porque un canal iónico inespecífico no es bueno porque se le salen iones y eso puede gatillar segundo eh, cascadas de señalización apoptosis y otras cosas en la neurona ¿Alguien aquí es del campo? ¿De qué, de qué zona? De Aysén. ¿De dicen Ah, no, ese es muy campo, o es sea, muy sur. ¿Campo, zona central? No, nadie no, ya. Bueno, en la zona central de Chile, en, en la zona como matorrales esclerófico, zona un poco semiárida, resulta que existe un roedor muy interesante, que ese que está ahí, que se ve muy bonito, ¿ya? que se llama, el nombre científico es Octodondegus y el Octodondegu es lo que uno podría llamar una especie de rata canguro ¿por qué? porque tiene como patitas delanteras muy chicas y las patas traseras son bastante como si fuera un canguro pero no, está, no es marsupial, digamos, no está emparentado pero sí se mueve a saltitos, como si fuera un canguro y tiene varias particularidades Primero, desde el punto de vista conductual, es bien curioso porque es un, es un ratón que es diurno. Cuando ustedes saben que la mayoría de los ratones son nocturnos. Entonces este es un ratón diurno. Eh, pero otra particularidad que tiene que es un ratón longevo. Puede vivir varios años. ¿ya? Y eso es una cosa rara de encontrar en el grupo de los ratones. O sea, un ratón de un año de edad es un ratón que ya está acabado, así ya. Eso ya es demasiado viejo. ¿Ya? Para los que trabajamos con ratones, trabajar con un ratón así ya es casi imposible. Pero este puede vivir un par de años sin ningún problema. ¿Ya? Y lo otro interesante, que como dicen este, este paper y este otro comentario también, en, en el alzheimer forum que es como un foro científico de la fundación del alzheimer que este, eh, este ratón naturalmente tiene placas de amiloide ¿ya? como dice acá dice eh, beta amiloide eh, determina una patología en ratones de tipo del ya. Entonces, eso es interesante y algunos eh, eh, grupos se han centrado en estudiar esto, un modelo como natural ¿ya? de Alzheimer. En términos de la genética de la enfermedad de Alzheimer, eh, aquí hay una lista de en dónde pueden estar eh, radicados los... ¿En qué cromosoma estas mutaciones? Eh? Fíjense que aquí yo, yo marqué eh, en el cromosoma 21, eh, se pueden presentar mutaciones que re redundan en el eh, mal procesamiento de la proteína beta ya. Entonces no, no es de extrañar que el, el cuadro de de acumulación de betamiloides se puede dar en, en niños, o sea, no en niños, en personas ya adultas eh, que tienen síndrome de Down. Eh, Estos es polimorfismos, el, el, el 2 y el 3 y el 4, de la apoproteína, apo, no, lipo, apoproteína 3, nombre medio largo claro está en el cromosoma 19 ya. y aquí están los efectos que producen eh, cada una de, esa, eh, de esas mutaciones y aquí están las mutaciones que son de la 6 de tasa entonces a nivel genético podemos concluir de que existen múltiples mutaciones eh, que hacen difícil digamos pensar en una especie de tratamiento genético único respecto al alzheimer ¿no? Bueno, modelos para estudiar Alzheimer, ya les mostré el modelo natural. y Bueno, acá hay una lista, pero no les voy a hablar de eso. Eh, hoy por hoy, lo bueno, que al igual que eh, el gran problema que teníamos para estudiar enfermedades en la época en que yo era estudiante como ustedes, es que no había modelo. ¿ya? O a lo más, uno podría encontrar con este ratoncito, que es la suerte que estaba en Chile, digamos y hacer estudios en eso eh, y si uno quería hacer algún modelo tenía que invertir mucho dinero hoy por hoy lo bueno de ustedes es que eh, si tienen eh, acceso a un laboratorio con proyectos Fondesit puede decir, oye yo quiero hacer mi, mi tesis en estos ratoncitos que, que están disponibles para ser comprados seguramente la pareja te va a costar como 200 lucas lo cual no es algo inaccesible para un laboratorio con proyectos digamos, eh, digamos para iniciar una colonia no estoy diciendo que cada vez que uno haga un experimento se gaste 200 locas. ¿no? No, sino que eh, existe la posibilidad de, de poder comprar una serie de modelos que están mutados en distintas partes, tienen distintas variaciones ¿ya? y no solo eso, hay modelos que son múltiples, que tienen varias mutaciones al mismo tiempo entonces son como modelos más severos entonces usted está en una época súper interesante que uno tiene disponibilidad de esos modelos para terminar con la eh, con la parte clínica eh, ustedes saben saber que no hay cura para el Alzheimer solamente hay tratamientos de tipo paliativos lo que nos interesa a, a nosotros eh, es mantener cierta actividad en ciertas zonas eh, entonces ¿Qué sabemos que es bueno para el Alzheimer? Mantener una actividad intelectual y social importante. Ahora, intelectual uno podría vencer una, pensar, no sé, leer muchos libros, eso es bueno. Pero si eso no va aparejado con una actividad social importante, eh, eso no, no tiene un efecto significativo. ¿Qué quiere decir eso? Que. No es cosa de que hacen eh, lo típico, que la, la gente jubila, se queda en la casa y pierde contacto social. ¿Ya? Entonces, lo importante es que formen grupos del adulto mayor, vayan a visitar a parientes, lean, intercambien. Eso tiene que ver eh, con mantener activas zonas del cerebro que son propensas a degenerar en esta enfermedad neurodegenerativa. ¿Ya? Entonces, es importante mantener actividad cerebral otra cosa que no es tan evidente que una cosa que estimula el cerebro es la nicotina ¿ya? entonces aquellas personas que fuman mucho y seguramente ustedes habrán conocido algunas personas que fuman mucho y que se mantienen y que son de edad ya probablemente no les va a dar alzheimer pero sí les puede dar cáncer de pulmón. no sé, no estoy diciendo de que ustedes tengan que elegir entre cáncer de pulmón y Alzheimer, pero es como discutible qué cosa es peor, ¿no? No sé. Por lo menos el cáncer de pulmón tiene un desarrollo más o menos rápido comparado con el Alzheimer. Entonces, fumar, o sea, no fumar, la nicotina del cigarrillo es, aparentemente es bueno porque tiene que ver con la estimulación cerebral, qué sé yo. ¿eh? Yo conozco un par de casos de ami amigos, amigas, digamos, y gente de edad que ojalá sigan fumando, porque seguramente no les va a dar Alzheimer. En ese mismo sentido, eh, por ejemplo, hay... Eh, para evitar, por ejemplo, la entrada de calcio está esta uh, sustancia que se llama nemantina que es un antagonista del receptor NMDA usted sabe que la transmisión glutamatérgica de la cual es la mayoría de lo que ocurre en el cerebro eh, con el neurotransmisor glutamato se debe principalmente a la unión de glutamato a dos receptores el AMPA y el NMDA ¿Ya? Te lo vieron en biofísica, estoy seguro de eso <risa> pero el NMDA es un canal eh, cationico que también deja entrar calcio ¿Ya? entonces si yo lo bloqueo eh, puedo evitar la entrada de calcio y evitar la muerte celular entonces el gran problema de estos tratamientos que no son específicos entonces yo, esta sustancia la nemantina o, o este inhibidor de acetilcolinesterasa tiene muchos efectos colaterales entonces aquí, aquí aparecen los efectos colaterales que náusea, vómito, pérdida de apetito eh, aumento de las pulsaciones cardíacas ¿ya? ¿Ya? entonces en realidad el tratamiento del alzheimer eh, con este tipo de droga eh, es bastante invalidante ¿ya? entonces no es algo que me eh, vaya a curar sino que tiene muchas externalidades ¿qué más? a ah, eso y Creo que será todo sí. Entonces, va, bueno, aquí simplemente busca, muestra un esquema a nivel eh, de la sinapsis, que básicamente los medicamentos lo que buscan es, es potenciar la función sináptica. Eh, ¿Por qué? Porque la proteína Tau, como eh, tiene, eh, genera disfunción del transporte vesicular de neurotransmisores, una de las cosas que se afecta es el, el eh, el transporte de neurotransmisor, por lo tanto la transmisión sináptica, la liberación de neurotransmisor, ¿ya? Bueno, y eso es en líneas, yo diría, bastante generales, ¿eh? pero espero darle haberle dado una visión bastante global de lo que es el Alzheimer hoy por hoy, y de básicamente que no hay una sola explicación del Alzheimer, y hay alguna gente que es... Eh, eh, Aboga, por eso yo hago como una implicación casi religiosa, están los baptistas que son los que abogan por la proteína a el péptido alfa beta amiloide y los otros los tautistas. Entonces hay siempre como una discusión qué es lo que es primero, qué es lo que es después eh, eh, respecto al Alzheimer. ¿Ya?